Hola chicos, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Ya sabéis quién es. Y si no lo sabéis, soy Max Bolipo. Y hoy estamos en la Universidad Afroamericana de África Central. Aquí es Guay. Pues yo sé que muchos de vosotros habéis querido ver cómo está esta universidad. Y hoy os voy a enseñar. Vengan conmigo. es una institución pública de enseñanza superior de Guinea Ecuatorial, establecida en el corazón de África, Oyala, y brinda acceso a estudiantes de enseñanza superior de diversos orígenes y necesidades educativas. La visión de la AUCA es convertirse en una universidad de categoría mundial, impulsada por la investigación y la innovación. Caminando en el campus de AUCA, la verdad es que me gustaría llevaros a todas las facultades y todos los edificios, pero es grande y como que no he venido con un vehículo propio, entonces no podrá hacer. Pero yo creo que este vídeo os da más o menos la idea de cómo es AUCA y para los que nunca habéis visitado este lugar, espero que lo podáis visitar y que el vídeo os haya dado un poco más de ilustración ¿no? de cómo es el lugar y nos a venir a visitar esta parte del país. Ay, seguir mirando. AUCA es apoyada por el Instituto Internacional de la UNESCO para la educación superior en América Latina y el Caribe en su búsqueda global para estos nombramientos. La universidad ofrece distintos programas. En la categoría de Ciencias e Informática tienen licenciatura de Ingeniería Informática, Geología, Geofísica y Ciencias Químicas. En la categoría de Arquitectura e Ingeniería tienen licenciatura en Gestión y Diseño de Paisajes, Arquitectura y Diseño Urbano, Ingeniería Petrolera, Ingeniería Computacional, Química, Mecánica, Eléctrica y Civil. Que tengáis... Un lindo día, gracias por mirar este vídeo y hasta la próxima.